Amigos de Cancún, Channel el Contrapunto Noticias, estoy con Claudia Espinosa y estamos en el Palacio Municipal de Benito Juárez. En el, en el túnel del tiempo, ¿no? En el túnel del tiempo. Qué maravilla encontrar imágenes que vamos a mostrar a nuestro público, las imágenes y objetos históricos que se están mostrando en el marco del 53 aniversario de Cancún. Por supuesto. Vamos a darles un recorrido, ¿no? Claro que sí. Mira, vamos a empezar de este lado con un compañero que se nos adelantó en el camino que escribió en sus anécdotas, escritos, la historia de Cancún. Nos referimos a... A Francisco Verdalles, por supuesto que se nos adelantó por problemas de COVID, ¿no? Pero dejó como legado grandes entrevistas, historias, anécdotas de una revista que hizo su época claro, pioneros, que es como la base de Cancún, ¿no? ahí podemos encontrar los que nos visitan, los que nacieron aquí y todavía no conocen, pues, cincuenta y años que ya va a cumplir mañana, bueno, la mayoría no sabe la, en pioneros, podemos encontrar toda esa información. Aquí podemos ver un, un texto que escribió que dice, el primer aniversario luctuoso del padre Cancún, el que se dice, dice el creador de este maravilloso ciudad, Cancún, ¿no? sí, Antonio el... Enrique Sabiñac. Correcto que dice el, el sumario el 7 de octubre del 2007 a los 75 años de edad falleció, falleció en la, la ciudad, ciudad de México, México el hombre guía de este polo de desarrollo turístico pero aquí tal? también vemos las anécdotas de Enrique Sabiñac y muchos más bueno tenemos también aquí un homenaje a Dino Carne Trupia pionero de Cancún que arribó en el, en julio del, 2007, del 1974 participó en la apertura del primer hotel en la Playa Blanca el primer hotel de Cancún, fíjate, aquí está el ingeniero Don José García de la Torre, pionero de Cancún, en su honor está la, la avenida. Sí, claro, claro que sí, y bueno, quien no conoce, ¿no? Aquí Andrés vemos. Pido Paz Paredes, ¿no? Que por, lleva su nombre la, la Laguna, ¿no? Exactamente, y aquí en otra parte del de, de Palacio Municipal encontramos fotografías sumamente... Antigua. Vemos uno de los primeros, el primer telegrama, fíjate. Que se aquí, ¿no? Es, bueno, ahí dice el 23 al 15 de noviembre, Cancún. Ahí abajo en el texto dice: primer telegrama enviado y fue precisamente de Rafael Lara, Lara, mucho tiempo Rafael antes, Lara, Lara, ¿no? antes de ser presidente municipal. Wow. Muchas fotos de bueno de los pioneros, ¿no? de los que hicieron el desarrollo de lo Que ahorita, ahorita, hoy es Cancún, ¿no? Exactamente. Aquí vemos lo que fue la presentación de la maqueta del Monumento a la Historia. El Monumento a la Historia. Que está aquí cerquita, por cierto. Enfrente del Palacio. Sí. Eh, frente del ADO, perdón. Y aquí, mira, la primera tienda con Azupo, que, bueno, que siempre fue una como de conveniencia, ¿no? De, de, de, para gente de, de bajos de escasos recursos. recursos. Sí, sí, sí. Ahí vemos imágenes. De algo inolvidable que se, se suscitó en Cancún, aparte del, del huracán eh, Gilberto Wilma, ¿no? que sí. fue el que más destrozos dejó en su paso por Cancún en el 2000. Mil... 2005. Que bueno, fue Cancún antes de Vilma y Cancún después de Vilma, ¿no? Fue un Exactamente, de agua, ¿no? aquí vemos igual el, monu el monumento Diálogo Norte-Sur, construido en 1981 con motivo de la reunión Cumbre Norte-Sur, mejor conocido como Tronic se encontraba en donde hoy es el monumento fantasía caribeña que es el que estamos a un costado la famosa fuente del ceviche fu que se ha sido escenario de celebraciones de todo tipo, de toda índole <ríe> sí, claro de este lado también eh, este Claudia, podemos encontrar objetos objetos con historia Claro que sí, bueno, es una cámara, ¿no? Es un equipo fotográfico. Este, esta exhibición es a cargo del Radio Ayuntamiento, ¿no? Exactamente, aquí vemos equipos que se han utilizado a lo largo de la historia. Aquí vemos un proyector de video. De este lado podemos ver... También un proyector. Un proyector de video. Bueno, y las cámaras que pesaban... Muchísimo, casi como la conciencia Y bueno, y aquí diferentes cámaras, ¿no? De que ya, bueno, a todas las fechas ya no necesitamos una una cámara tan pesada y tan grande, voluminosa Bueno, ¿y quién no recuerda los las cintas reproducción, no? Los famosos cassettes Los famosos cassettes, los reproductores de cassette de este lado De película, de H.S. es? Sí, ¿no? Sí, claro Sí ¿no? Y VH, bueno, que VH se marca Sony, que ya. Son que obsoletos. la nueva generación no lo conoce. Bueno, las máquinas de fax. Las, el fax. Que todavía, bueno, por ahí. Hay alguien uno de... que otro ha perdido, ¿no? Sí, que todavía las usa. Una Yo consola sé, ah, una, para música. Amplificadores. ¿Y este? Bueno, una, una máquina de escribir. Ah, y todavía se siguen utilizando en algunas sí, dependencias, claro. ¿eh? Sí, y claro. Me ha tocado o sea, verlas. Y esta era, este era eléctrica. eléctrica, eléctrica, bueno que estamos hablando que ya la tecnología había avanzado ahí, porque sí. antes no era eléctrica. Exactamente, aquí vemos unas imágenes también de unas personas que han contribuido con alguna, eh, con la música. Claro, en la... gastronomía. Gastronomía. En el primer salón de belleza, que hubo aquí. Vamos de este lado. Mira. Un profesor de natación. Otro de los pioneros y ambientalistas. ¿no? Un, act un activista. Pepe Saldívar. Sí. Uno de los que defendió el famoso ombligo verde. Por... ¿Te acuerdas? Claro que sí. El primer secretario de la primera administración del ayuntamiento, Benito Juárez. Licenciado Rosendo Leal. José Maro Santana, segundo presidente municipal de 1978-1981. El el isleño Don Ramón Bravo Prieto, oceanógrafo, comunicólogo, investigador, ecologista, científico, camarógrafo y escritor mexicano. Un extranjero que se vino a sentar aquí, ¿no? Este, poniendo, bueno, aportando su gastronomía, ¿no? Una pastelería, Guido Payesco Sanón, pionero también de Cancún. Víctor Fosado, un artista plástico, gran promotor cultural, ¿no? Y aquí vemos diversos objetos realizados a base de, de la naturaleza, ¿no? una cámara Canon. Y aquí, todo, aquí en este lugar Están varios Reconocimientos que recibió La revista, Pionero la revista Pioneros Su creador Francisco Verdad ¿no? En esta imagen aparece Con el licenciado Hendrick. Joaquín Hendrix Y el presidente de la república En aquel entonces, en aquel entonces, entonces Vicente, Fox. Vicente Fox Que se ha pero solamente aquí vamos objetos y fotografías en este lugar, Claudia, y en las afueras está la línea del tiempo. Vamos a echarle un ojito, ¿no? Fíjate que así luce actualmente Las Palapas, el Parque Las Palapas. Pero bueno, recordemos... Pero, pero que de este lado es, es como originalmente estaba, ¿no? Yo todavía la alcancé a ver aquí cuando yo me vine a vivir aquí, a... me vine a radicar, ¿no? A... A ...emprender, a radicar aquí a Quintana Roo... ...así está actualmente... ...y dicen que lo van a remodelar... ...en el futuro... Wow. ...porque lo convirtieron en una plancha de cemento... Sí, claro. ...y de las palapas... ...ya no, no, queda, queda, nada. Nada. Ya no queda nada... ...ni ya la no palapa queda. grande... ...ni la palapa grande... ...pues amigos de Cancún Chale Contrapunto y Atumal TV... ...estamos en la explanada de la Plaza de la Reforma... ...aquí en Benito Juárez... ...donde se han instalado objetos... ...históricos... ...y aparte... ...una línea del tiempo... Con imágenes y fotografías de lo que comprende el histórico Cancún, que mañana 20 de abril es la Fundación 53 años. Es, es, es su cumpleaños, ¿no? oficialmente el 20, 53 años cumple nuestra ciudad, ¿no? Ya hay y hay varios festejos. Hay una serie de eventos, ¿no? Claro. A las 9 de la mañana habrá una este, ceremonia cívica aquí en la esplanada del Ayuntamiento. A las 7 pm, un. Una sesión solemne de Cabildo, obviamente las mañanitas que no pueden faltar, y, al, y a las 9 de la noche una verbena popular que, que suena que va a estar muy bien, ¿no? Muy interesante. Fíjate que la línea del tiempo está dividida en, varias, en varios segmentos, y este es de 1958 al 2000. El Recordemos 1950... que en el 2000 se para, por ya nos festejan hasta el día de hoy por la pandemia. ¿El 2019? No, en el 2000 ya fue la el, el última fecha y ya es 2000, 2001, 2002, ¿no hubo este celebración? No, No. 2001, 2002, 2019, ah, okay. 2019, los últimos dos años, ¿no? Ok, ajá, es correcto. 2019, 2020, 2021. Okay. Mira, en 1958, el presidente Adolfo López Mateo, Mateos crea el Consejo Nacional, es cuando crean Acapulco. Y bueno, siempre fue así como dicen que fue la, el, competencia. la competencia, ¿no? En el 61, el huracán Carla. En el 64, el presidente Adolfo López Mateos visita a Isla Mujeres e inaugura el hotel Sacirjá, propiedad de José Jesús Lima. Creo que es el más antiguo que hay allá. Claro. En el 67, es cuando aprueban el proyecto de Cancún. En el 68... José de Jesús Limán construye la primera casa de la futura zona hotelera en el kilómetro 3.5 del hoy. Boulevard Cuculcán. 69, 69. Mira, los habitantes originales de Cancún: Gabriel Garrido Gabucho, Emilio Baldonado Gómez, su esposa Julia Baeza Chimal, la conocida como La Gorda, Antonio Beber Be Hernández. Cachito. Conocido como Cachito, Rodolfo Leal Moguel, conocido como Rudy, Alicia Caché y Andrés Povenano, el gato, el Estos. famoso gato Mira qué vamos a ver, Qué interesantes la imágenes, torre, la ¿no? primera torre de control que está ubicada hoy la réplica en Cava, que quién sabe qué va a pasar con ella ahora con la construcción del, del puente? Del puente yo creo que la tienen que reubicar, como ya en su momento también fue reubicada, no originalmente, porque estaba sobre la avenida Cava pero sobre, por la, si no mal recuerdo estaba donde ahorita es la donde estaba la mega comercial ya, otra vez va a ser movida y aquí está la fecha enmarcada con un gris que dice 20 de abril de 1970 llega la maquinaria y comienzan propiamente los trabajos de construcción de la ciudad es la fecha decretada en 1995 por el cabildo del ayuntamiento de Benito Juárez como el día oficial de la fundación de Cancún Y aquí podemos ver imágenes realmente con historia Por supuesto O sea, siempre son lo que conocemos ahorita como Cancún, ¿no? Que bueno que, los, que Mira, las nuevas eh, generaciones deberían echarse un, un recorrido para acá, ¿no? Porque claro. bueno, todos creen que así está, pero no, tiene historia La Plaza de la Reforma en la donde estamos ahorita, Claudia, también ha sufrido modificaciones esta es, esta es la plaza de la reforma en la actual que ha sufrido modificaciones esta fue la que fue inaugurada el 21 de marzo de 1976 y la que aún permanece es la estatua de Benito Juárez sí. el Parián en un local un espacio para la venta de diversas Okay, que hasta la fecha existe todo. ya de pero modificado, también. por supuesto, pero bueno, quien no conoce el famoso Parián es como un punto de reunión, ¿no? Así de que te veo en el Parián o por el Parian, creo que sí ha sido como, como... Este es el monumento a la historia. El, fue, el creador fue el escultor cubano José Ramón de Lázaro Bencomo, mejor conocido como Pepe o José de Larra. Homenaje sí. al poeta José Martín. Es el monumento a la historia, conocida como los plátanos, fíjate. Es correcto. Bueno, una forma coloquial que, que los habitantes de, le damos luego a las cosas. Exactamente. Mira, en 1984, el grupo musical 2x2 Dos Dos graba la canción de Ricardo Cerato, Sueñame, Quintana Roo que es transmitida por radio todas las mañanas y las noches después del himno nacional hasta que se creó el himno de Quintana Roo. Que es bellísima esa canción. Mira, el, el concurso de Miss Universo, que fue realizada después de la devastación del huracán Gilberto en 1988. Y creo que ganó Holanda, si sí, mal no recuerdo. interesante y todavía vamos por el 1993 si sí, sí, vamos sí. bueno aquí pusieron unas plantas que ya no dejan ver las imágenes vamos a pasar del otro lado Claudia, entonces fíjate 1958-2000 sí, es, es esta parte del otro lado del otro ala del ayuntamiento está lo que es del 2001 al 2020. al 2020 o sea, 20 años de historia aquí inicia con la el febrero la Universidad del Caribe 2002 cuando gana Juan Ignacio García Salvidea el mismo año en que inicia el Grupo Contrapunto es correcto En el 2008, fíjate, Gregorio Sánchez es electo presidente municipal de Benito Juárez. Qué interesante dato el de acá, Claudia. Cancún, ciudad local, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI, en Cancún se hablan 46 lenguas indígenas de las 89 reconocidas en el país. interesante. Más del 50%. Bueno, aquí el... según el INEGE, en el 2019 éramos 861,146 habitantes. Los que realmente se registran porque hay muchas personas que van y vienen, van y vienen, ¿no? Sí, claro, somos una ciudad flotante, ¿no? Bueno, viene tanta gente pues amigos de como Can nosotros. Exactamente. <risa> pues amigos de Cancún, ya el contrapunto de noticias, dése una vuelta por el Palacio Municipal y conozco un poco de la historia de Cancún en sus 53 años de fundación, que mañana... Ese, ese día de celebración, de fiesta. Las mañanitas. Que por cierto se va a hacer la sesión. Solemne. Del Cabildo del a las 7 de la noche en esta Plaza de la Reforma, ¿no? No, a las 9 de, la ah, ¿no de la mañana. ¿A las de la mañana? A las 7, a ver, A, una, a, sí, a las 9 de la mañana hay una ceremonia cívica. Uh -huh. A las 7 es la sesión solemne y a las 9 de la noche una verbena popular. Eso nada más el día de mañana, porque bueno, todavía hay varias actividades. Este que están, el ayuntamiento está haciendo no bueno, junto con el gobierno del estado claro, pues amigos, no olvide visitar la, la parte de la explanada de aquí de Benito Juárez y conozco un poco de lo que se ha acontecido a lo largo de 53 años de Cancún ¿Qué? bueno, que se dicen fácil, ¿no? pero bueno, ya eso es toda una historia reportó para ustedes, amigos Claudia Espinosa y Sergio Masté nos vemos hasta una próxima entrega